En esta unidad vamos a introducir una referencia de forma manual. Desde la opción más, creamos una nueva referencia. Eh, vemos los metadatos, que podremos rellenar manualmente, pero nos ofrece la opción de enlazar con el buscador Summon. Si esa referencia se encuentra en él, la podremos añadir. Pinchando, seleccionándola, vemos cómo rellena los metadatos. Guardamos y ya vemos aquí la referencia. Vamos a crear una carpeta y en ella se encuentra la referencia que acabamos de introducir.